Buenas tardes, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con el distribuidor de Aquila en España, David Agrada. Uh, muchas gracias, David, por estar con nosotros. Gracias te quería. Gracias a vosotros. Ok, perfecto. Uh, David, deme un poquito de, de tu historia, de la historia de la compañía y tu papel en la compañía. A nivel, a nivel particular, eh, yo comencé eh, a, a trabajar en la náutica para ver, subvencionarme mis estudios, yo soy economista, entonces cuando tenía 18 años, estoy con 48 ahora, comencé a ejercer de monitor de vela para poder subvencionarme mis estudios y ahí me quedé hasta el día de hoy, han pasado 30 años y ahí me quedé, eh, eh, Después de, del monitoraje, pasé a estar de skipper en diferentes embarcaciones de vela durante mucho tiempo. Eh, después estuve gestionando unas escuelas de vela en Barcelona, escuelas de vela ligera y vela de cruz. Y en mi última etapa, en los últimos, hablamos de los últimos 15 años, entré ya en el mundo comercial con Benetó, entramos con Benetó, cogimos Benetó, en paralelo a Benetó cogimos Lagún y cuando llegó la crisis del 2006-2008 decidimos eh, ajustar un poquito la plantilla, ajustar la empresa y ser un poquito más coherentes como estaba el mercado. Dejamos la Benetó y nos centramos única y exclusivamente en Lagún y ahí empezó nuestra singladura con especialización única y exclusivamente en catamaranes. Pues ahí empezamos, dejamos todos los monocascos y nos centramos en Lagún Posteriormente nos ofrecieron eh, Ultramer y cogimos Ultramer y eh, en la actualidad pues eh, tenemos la, somos los distribuidores en España de Lagún de Ultramer y en la actualidad con mucho placer deciros que eh, distribuidores de Aquila también. En, ¿En cuanto, cuanto a la, la empresa... empresa con Aquila. Con Aquila llevamos ahora mismo en la actualidad eh, un año, exactamente un año, detrás de la marca... Y siguiendo la marca, llevamos ya muchos años, llevamos, bueno, muchos, tres años en concreto, tres, cuatro años siguiéndolos. Y desde que somos distribuidores oficiales de Aquila, hace un año ahora mismo. Un año. Y, y con tanta marca de barco y de catamaranes por ahí, ¿por qué cogiste Aquila y cómo, cómo aprendiste de la, de la marca Aquila? Bueno, tenemos marcas de catamaranes, tenemos, eh, llevamos dos, llevamos Laguna y Ultramar. Dos productos muy diferenciados. Ultrameg es un producto mucho más eh, técnico, un producto para un perfil de cliente mucho más particular. Y Laguna es un producto más, eh, más global, un producto más, eh, más, que llega a más público. ¿no? Eh, ¿Por qué el porqué de Aquila? Por, por, por varias razones. Primeramente, eh, necesitábamos eh, centrarnos en la, en la parte de motor, ...y en la actualidad no existe ningún astillero de catamaranes especialista en motor... ...todos los astilleros de catamaranes fabrican embarcaciones a motor... ...pero su base es la vela... ...ellos tienen barcos a vela, tanto Ultramar como Bali, como Fontaine Piagot... ...como Lagoon, como Sunreef... ...todos estos astilleros eh, están muy centrados en lo que es la vela... ...y de ahí adaptan sus cascos a motores... Eh, Aquila no. Aquila es un astillero centrado en motor, eh, con lo cual eh, es mucho más objetivo en este campo. ¿no? De ahí que nos haya interesado mucho eh, y ocupa un rango de, de mercado que nosotros no teníamos ocupado. Con lo cual, con esto yo creo que cubrimos, entre, a, a, entre Aquila Lagún y Fontán Yo podemos cubrir prácticamente las necesidades de cualquier propietario de Catamarán o cualquier posible duro propietario de Catamarán, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí el interés de Aquila. En segundo término, eh, la calidad de Aquila. Llevamos muchos años a bordo de embarcaciones y siendo distribuidores de muchos. En el pasado hemos estado trabajando con el grupo Hans, hemos estado trabajando con el grupo Benetó, hemos trabajado con el grupo Privilege. Hemos trabajado con el grupo Grand Large y estamos acostumbrados a ver barcos desde sus entrañas hasta afuera y realmente nos sorprende mucho la calidad de Aquila. Aquila es un barco que está muy bien diseñado, está eh, sobredimensionado como suelen hacer los americanos en sus barcos, con lo cual eso a un marinero gusta gusta que el barco esté un poco más sobredimensionado en cuanto a materiales, en cuanto a instalaciones. Y nos, de todo esto es lo que nos trajo de Aquila, su calidad y su, y su posicionamiento en el mercado, uh, cogiendo una cuota de mercado que nosotros no teníamos bien pillada. De ahí sí, nuestro eh, interés en Aquila. ¿Y cuál es el interés de, de Catamarán de Motores en, en España? ¿Lo ves que está creciendo? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo? El mercado del catamarán, es, nosotros lo, lo, lo, lo, podemos, lo podemos testear bien porque llevamos desde el inicio de que empezó a aparecer este mercado en España, está creciendo obviamente como está creciendo en todo el mundo, está creciendo a, a, a muy rápidas, muy rápidas. Eh, en cuanto al catamarán de motor, por supuesto, nosotros tenemos eh, un gran público con embarcaciones de, de grandes esloras de motor que eh, se plantean un cambio, del mismo modo que muchos propietarios de, de monocascos de vela se plantean un cambio. En, en el planteamiento de este cambio, de este futuro cambio, eh, en el mercado actualmente, en España, yo creo que eh, en un 50% de, de, de, de, las de, las, de los momentos eh, la gente se plantea un catamarán. ¿El, el ¿Por qué? ¿Por pues yo creo que es por todos sabidos, ¿no? Estamos hablando de más estabilidad. La más estabilidad se traduce en más seguridad. Un barco más estable es más seguro. Eh, estamos hablando de... Para, para, para poder resumir un poquito y ser un poquito más específico, cuando un cliente me viene de un monocasco planteándose un catamarán, la, la, el planteamiento siempre es el mismo. Llevo toda mi vida navegando... Y llegado un momento en que mi familia ya no me sigue. O sea, mi familia le da pereza hacer la travesía, mi familia me espera en el destino en avión porque no quieren navegar. Y entonces, ante esta situación, me planteo o dejo la náutica o la alargo un poquito más, planteándome un catamarán que cubre todas esas necesidades que ahora mismo me faltan. Esa es la situación en la que nos encontramos encontramos cuando el, el, cuando hay una intención de compra por parte de un propietario y ahí estamos nosotros para convencerlo de que sí de que si, que si quiere alargar su singladura en el mar la única opción que tiene es cambiarse a un catamarán porque ahí la familia le seguirá sin quejarse no y es ahí un poquito nuestra nuestra argumentación nuestra baza qué bien qué bien y dime, eh, ustedes han vendido bastante de los de los catarmanes, porque aquí la tiene varios mo de, uh, modelos. Él tiene el 32, el 36, el 44, el 48 y acaban de anunciar el 54 y el 70. Pero ustedes han vendido los, los pequeños con los motores de afuera. Dime por qué crees que tiene Correcto. mejor suerte con, con eso, con los pequeños. Bueno, no, no, yo creo que es un tema de tiempo, es un tema de tiempo y, y, y esperábamos esta respuesta, por supuesto. O sea, el catamarán, eh, lo, eh, yo creo que la gama de la de Aquila está muy diferenciada, en lo que son los pequeños con motores por aborda y las embarcaciones grandes con motores intra aborda, ¿no? Los dos productos son interesantísimos, pero el, el, en España... El, se, se, se está moviendo mucho las pequeñas y las grandes esloras. La eslora media es un mercado que está un poquito, eh, no estancado, pero sí que desde, desde después de la crisis del 2008 va muy despacio, va despacio. En cambio, la pequeña eslora y la gran eslora son eh, dos mercados que sí que están aflorando con rapidez. ¿no? En cuanto a la pequeña eslora, la pequeña eslora, eh, lo atractivo de los, de, los, de los Aquila pequeños, el 32, el 36, eh, con motores foraborda, borda, precisamente es eso. Es, eh, eh, es eh, la versatilidad que te da una embarcación con motor fuera borda, con lo que ello representa, facilidad de mantenimiento, facilidad de manejo, eh, fiabilidad, en una embarcación que te ofrece prácticamente lo que te ofrece una gran embarcación de gran eslora con infraborda ¿no? y eso en un, un país como el nuestro con una costa muy atractiva eh, pero muy eh, con mucha calita pequeña baleares nuestras islas que tenemos aquí delante es nuestro principal atractivo eh, son, no son playas grandes son calas pequeñas con lo cual estos embarcaciones tienen un acceso inmejorable a estos espacios eh, ofreciéndote, como he dicho antes, lo que te ofrece cualquier embarcación de gran eslora. En cuanto a las grandes esloras, estamos teniendo mucha, mucha buena aceptación, de momento no hemos, tenido, no hemos cerrado ninguna embarcación, pero confiamos en cerrar, por supuesto, eh, los Chivo eh, también grandes esloras, no, no, no, no, no rechazamos ni muchísimo menos ese producto, todo lo contrario, nos parece un producto muy interesante precisamente por lo que he comentado antes. Los catamaranes a motor que, en, que encontramos en el mercado actual vienen de astilleros que adaptan sus embarcaciones de vela a embarcaciones a motor. Con lo cual, eh, quieras o no, hay una diferencia cuando nos encontramos ante una embarcación diseñada única y exclusivamente como embarcación a motor, como es una Aquila 44. ¿no? Por ejemplo, un gran barco que si lo pruebas, en mi caso lo he probado en varias ocasiones, y eh, se nota a la hora de navegar el peso, eh, el diseño de una embarcación a motor en las líneas de agua, ¿no? cosa que en una embarcación a vela ahí hay pequeñas diferencias. ¿no? Entonces, con esto quiero decir, resumiendo, que sí que son dos productos muy diferentes. Hemos vendido barcos pequeños, porque es un gran producto realmente, los Aquilas 32 y 36 son un gran producto, tenemos un gran mercado de charter nosotros en este, en este país, en este mar nuestro, mediterráneo, y, este, y, y hasta ahora este producto se había excluido de los mercados de charter. Eh, siempre los mercados de charter se habían centrado en embarcaciones de 40, 45, 50 pies. Entre los 40 y los 50 pies es el mercado del charter. Se habían excluido estos, estas esloras porque no existe alternativa, porque no existe ninguna oferta que te dé un barco de pequeña eslora, ofreciéndote dos cabinas con dos baños. Al aparecer este barco en el mercado español, obviamente ha tenido una grandísima aceptación, de ahí que hayamos vendido tres unidades relativamente rápidas, y esperamos vender muchas más durante este próximos dos años. Esperamos. Ah, perfecto. Um, si tú tuvieras que coger una característica especial de, de Aquila, que, que la hace distinta y diferente a las otras marcas, ¿qué sería? Me pones en un compromiso, Raúl. Te diría dos. Te diría, te diría calidad. Te diría calidad. Tiene un, es un barco de una gran calidad. Se nota simplemente en las soldaduras de los Inox, por ejemplo. Es una cosa tan ridícula, pero tan obvia, cuando... Estamos acostumbrados a ver mucho arco nuevo. Nosotros no es muy habitual ver las soldaduras que tenemos en Aquila, en los Inno, por ejemplo, las conexiones eléctricas, o sea, la calidad en general. La calidad para mí es una gran característica de, de Aquila, y después eh, eh, la profesionalidad. ¿no? O sea, lo, eh, él no sabría cómo explicarte, cómo es. Eh, el, la objetividad, o sea, es el único catamarán a motor pensado como, y diseñado y desarrollado como catamarán a motor. Eso no existe en el mercado. En el mercado actual no existe. Conocemos perfectamente el mercado del catamarán, todos los astilleros, hacemos todos los salones náuticos de Europa y parte del mundo, o sea que estamos habituados a pisar catamaranes, y no existen catamaranes diseñados y desarrollados a motor, desde el primero hasta el último paso. Eso es muy nuevo en Aquila y eso es una cosa que nos atrae mucho, al margen de la calidad, como te he dicho antes. Muchas gracias David, y háblame un poquito también de cómo trabajas con Aquila, si es distinto a las otras marcas, es fácil, difícil, ¿cómo encuentras trabajando con Iván y con Aquila? De, de momento llevamos poco tiempo y la experiencia ha sido muy positiva eh, con Iván eh, la relación es magnífica eh, y creo que, que desarrollamos un trabajo muy bueno y nos, nos gusta mucho su trato, nos gusta su relación nos gusta la, la, la deferencia que tiene hacia nosotros, por supuesto en cuanto al astillero eh, hemos tenido muy poquito trato, Raúl eh, hasta ahora hemos pedido tres embarcaciones, nos han llegado en perfecto estado, hemos tenido algunos problemas de garantías mínimos y la respuesta por parte de Astero ha sido rápida y necesaria. O sea que hasta el momento, con la poca experiencia que tenemos, es muy positivo el trato que tenemos con el equipo Aquila. la última, uh, El contacto que tuvimos más presencial fue en el Salón Náutico de Miami, donde conocimos a parte del equipo. Y quedamos gratamente contentos por, por el trato que tuvimos y por, el, y por la energía que desprende la familia, con lo cual nosotros también somos una empresa pequeña, familiar, eh, con una, una buena sinergia entre nosotros y es muy importante que trabajemos con gente un poco con la misma sinergia y esto lo hemos visto en el equipo Aquila, por supuesto. Nos hemos sí. sentido muy bien acogidos por el equipo. Bien, gracias, gracias. Oye, y David, si alguien quiere aprender o saber más de la compañía en España, ¿cómo, cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Nosotros tenemos dos, dos empresas, eh, una empresa que es Catamarans Barcelona y la otra que es Estupenda Náutica. En las dos webs está... Una amplia información acerca de nosotros, de nuestros barcos, de nuestros contactos y al margen, por supuesto, está mi teléfono y el de mi socio Javier a la disposición de la persona que quiera contactar con nosotros para lo que sea. La página web es www.estupendanautica.com y www.catamaransbcn.com En cualquiera de las dos páginas encontrarán nuestros contactos y nuestra información y te repito, está mi teléfono a disposición de la persona que quiera contactar con nosotros en cualquier momento. Perfecto, muchas gracias y también pueden encontrarlo en aquilaboats.com porque ahí pueden. Eh... Correcto, no lo he dicho, no lo he dicho porque lo daba como una obviedad. Por supuesto que, que la página del, de, de, de, la, de, la, de la casa está ahí. Esperemos que, que a partir de ahí, a través de ahí nos puedan contactar también si hay interesado en contactar con nosotros. Sí, perfecto. Quiero, quiero, quiero Quiero deciros de que creo que está avisado este año, eh, como programa de nuestra promoción, hemos decidido colocar el 32 en, las, en la Alquila 32, en Ibiza y Formentera, dos islas de una, de, de una gran fama a nivel mundial, que reciben un gran turismo internacional de todo el mundo. Eh, creemos la isla quizá más, más potente a nivel turística del Mediterráneo en la actualidad, junto con alguna y griega, y este año hemos decidido colocar el 32 que tenemos aquí delante en alquiler en Ibiza, lo vamos a rotular de Aquila con el costado en grande, para que se pasee por todas las playas baleares, eh, con, con motivo de, de, del programa de promoción que queremos hacer, pero que si alguna persona quiere probar, quiere testear un barco en el Mediterráneo, un Aquila 32, estará desde el mes de junio disponible en Ibiza, para poder ser alquilado, probado, testeado, cuando ellos quieran. En una isla maravillosa e inmejorable. Qué bien, yo he estado ahí, es bellísima. Y maravillosa. Sí, también a Palma, es bellísima. Sí, en Palma vamos a tener el primer 36 que vendimos, que lo tenemos aquí. Hoy está el propietario probándolo con su mujer, Han ido a dar un paseo, están encantados. Este barco se va a Palma de Mallorca de aquí a dos semanas. Con lo cual tendremos ya Aquila, presencia de Aquila en Palma, Mallorca, presencia de Aquila en Ibiza y eh, presencia de Ibiza en la península. Con lo cual prácticamente empezamos a tener ya un pie dentro de cada uno de nuestros buenos territorios comerciales. Perfecto, muchas gracias. Y David, para cerrar, ¿algo más? ¿Qué, qué nos quiere decir? Nada, que, que espero que confiéis en nosotros, espero que que, que, que eh, del mismo modo de nosotros nos congratulamos de estar dentro de la familia. Os congratuláis vosotros de teneros a nosotros dentro de vuestra familia. Esperamos no decepcionaros y esperamos que, que esta sea una larga y productiva relación. Seguro, seguro. Sigue vendiendo los barcos, sin problema. <risa> eso, eso seguro. Muchas gracias. Eso seguro. Un placer hablar con vosotros y estamos en contacto. Gracias, chao. Gracias a vosotros. Chao.